que es un DAO, ¿vale? DAO es el acrónimo de Organización Autónoma Descentralizada y en definitiva son una especie de organizaciones, comunidades, grupos de personas, pero que se rigen por una serie de reglas que se pueden, bueno, en teoría están programadas en base a smart contracts o al menos es deseable o puede que se hagan así. La realidad es que luego los DAOs, eh, y en el especial de Web3, eh, en el podcast lo puedes escuchar, pero a veces no siempre eh, se rigen de esta manera. Pero el origen, la gracia es poder tener una organización de personas con un objetivo común y donde las reglas de ese grupo pueden estar eh, montadas en base a Smart Contracts. El gobierno de estos DAOs se establece en base a, a NFTs, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes NFTs eh, que te otorgan gobierno, tienes capacidad de voto en esa comunidad, ¿vale? El acceso a los DAOs se limita a las personas que son capaces de demostrar que poseen uno de esos NFTs en su wallet, ¿vale? Al final, para conectarte a ese DAO, pues tienes tú que, que pasar tu metamask o lo que sea, que es lo que te va a permitir un poco acceder y luego a partir de ahí votar.